Gran pesar ha causado en la comunidad de Cuaba, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la muerte de Horacio Ventura García, encontrado muerto y en estado de descomposición el pasado martes. Claro, claro que sí, porque imagínate. Sí. No, porque eso uno no esperaba más eso. Está bien fea, imagínate, y más en esta comunidad que no está impuesto a pasar esto. La es comunidad sana. Y ve que pasó esto para nosotros demasiado fuerte, ¿no? Sí, porque claro, no... Esta hecho, no se Nunca creo que aquí había ocurrido. Aquí nunca, esta comunidad nunca. Expresaron que es la primera vez que ocurre un hecho de esta categoría en la zona. Muy Impactante, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ustedes? No, ya te sabes cómo nos sentimos aquí en la comunidad. Esto nunca había sucedido. Es cierto que hubiera familia. No sé si eran familia, porque yo no vivo en este sitio. No lo conocía ninguno de ellos. No, yo lo conocía, pero no sé si eran familia cierto que yo en familia. era familia sí. eran primos sí. hermanos se habla de, de, de, de, de, de que el crimen ocurrió por motivos pasionales no sé que no no le no, no sé si qué pasaría pero de que eran primos hermanos yo primo. lo conocía bien a él sí claro yo no yo, no, no, no, no, no, ah, yo, yo lo quería como hijo mío a los dos el, yo no le sé decir ah, no le sé decir eso nunca va a suceder ese caso nunca sí claro claro que sí eso fue un caso que nadie lo estaba esperando ese caso hay una cosa grande. Ha sido grande. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque, como quien dice, una cosa así, éramos. Ese niño era desde de muchachito aquí. Y ya empezamos. todo junto. A... Sí. Recordamos en torno a este hecho que Eloy Oxiso era primo de su agresor. Y según fuentes extraoficiales, el incidente se produce por supuestos motivos pasionales. NTN, Arismendi la Antigua.